Hola, yo soy Alejandro Girón y soy el asistente en jefe del departamento de comunicación. Ahorita estamos en Filipinas y vine aquí porque, pues porque quería estudiar. Yo, pues, quise, pues sí, quería venirme de intercambio. Por el coronavirus, pues las clases se detuvieron. Entonces vine aquí a pedir trabajo. Alejandro, coffee. Yes, sir. Bueno, yo realmente creo que soy una persona valiosa en el equipo. Siento que yo he dado, yo he compartido mucho. Yo siempre he estado ahí y pues mi objetivo es apoyar, como es mi trabajo, mi, mi trabajo es apoyar. Why do you hire Alejandro? Well, because it's free. I, ju I just have to provide him with a place to sleep and food, so but the services are free. Entonces yo siento que la organización no sería lo que es sin mí. ¿Cómo se usa esto? Yo la verdad siento que mi trabajo aquí es increíble. Lo que yo hago realmente apoya que la organización crezca. Y poco a poco iremos ascendiendo. Verán que sí. ¿Cuál es mi trabajo aquí? Bueno, mi trabajo es ayudar la comunicación que se distribuye. Eh, de... Here's the coffee. Just now I asked that for like an hour ago. Ah, perdón. Sorry. Okay. But mo kino atong bobo na to. Lengkan to. No te preocupes. Gracias.